Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor.com.de. Antes de iniciar, les recomiendo seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, suscribiéndose y dándole a la campanita de las notificaciones. De inmediato iniciamos en el plano local. Un joven que era buscado por el hecho de amputarle una mano a otro en medio de un pleito armado de machete, ocurrió en frente de su casa en la madrugada del pasado sábado, se entregó este martes al destacamento policial del municipio de Tenares. Angeli Medina confesó a las autoridades policiales que le cortó la mano izquierda con un colín al nombrado Junior Ayala Corniel de 30 años de edad, residente en la comunidad de Conuco, en momentos en que se presentó a su residencia y rompió los cristales de su vehículo, motivándolo a buscar un colín con el cual le apuntó la mano. Él llegó a mi casa y emprendió en el carro mío, boceando. Él llegó él dijo, el libro del diablo, un no regalo de baño. Entonces, ¿qué yo hice? He tenido que bajar a defenderlo, mismo. En el plano nacional, el Poder Ejecutivo promulgó ayer la ley 1619, que prohíbe el uso de la juca en lugares públicos y privados, que establece que los propietarios de dichos lugares serán sancionados con unas multas de entre 5 y 15 salarios mínimos por permitir o tolerar el uso de la juca en establecimientos. De igual forma, la ley faculta a las autoridades, ...a proceder a la incautación y destrucción de Juca y sus componentes... ...la legislación de alcance nacional... ...será ejecutada por la Procuraduría General de la República... ...en la sección deportiva... ...el infielder estadounidense de origen dominicano Manny Machado... ...firmó con los padres de San Diego... ...el contrato más lucrativo de la historia del deporte americano... ...al comprometerse por 10 años... ...y 300 millones de dólares... ...la superestrella de 26 años... Según ESPN, USA Today y la página web de Grandes Ligas, se unirá a la pretemporada del equipo en su campamento en Florida. El tercera base era el agente libre más cotizado que quedaba en el mercado, junto al outfielder Bryce Harper, que podría superar incluso el montante de Machado en los próximos días. En nuestra sección de farándula, la promulgación en la noche del lunes. La ley contra el uso de juca en lugares públicos y privados sería devastadora para los negocios de entretenimiento nocturno de la ciudad capital, asegura el administrador del popular negocio ABB donde correa, Aquiles Correa. A nivel de negocios es devastador, porque los negocios estamos sobreviviendo gracias a la juca, dijo Correa al explicar que las jucas se habían convertido en el modelo de negocio que permitió no cobrar entrada a los clientes en los lugares con presentación de artistas y además es una alternativa a tomar alcohol además de que representa mayores beneficios La ex bailarina y empresaria Betty Jerónimo anunció su candidatura como diputada por el municipio de Santo Domingo Norte, Villamella Betty mostró el ficha que le estaría acompañando durante la campaña electoral a sus 198 mil seguidores mediante la red social de Instagram se recuerda que el esposo de Betty, Francisco Fernández, fue el pasado alcalde por dicho municipio. La candidatura de Betty Jerónimo será por el principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno. Estas han sido las noticias más destacadas de nuestro resumen de hoy, el portal Telenor.com.de. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba telenor.com.deo en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.